Los padres de estudiantes en la comunidad de La Jíbara del municipio de Tenares asumieron no enviar a los niños a clases debido a que la escuela que hasta la fecha está habilitada está en condiciones deplorables con butacas deterioradas, ventanas rotas, letrinas en muy mal estado y el centro que según ellos están esperando desde hace ya cinco años no lo han concluido como lo explica una miembro de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela del Centro Educativo Pablo Ramón Romero. Las clases no iniciaron como tenía que ser, por la situación de nuestra escuela. Nuestra escuela no sirve para nada. Tenemos cinco años en espera de la escuela y no nos la entregan. Quedaron de entregarnos hace un par de meses, en mayo, no nos la entregaron. Y nosotras, la directiva de la MAE, entramos en un acuerdo que si no le entregan la escuela equipada de un todo, los niños no van a asistir a la escuela porque los niños aquí en esta escuela no pueden recibir ninguna clase. En este orden, tras la denuncia de que la construcción del centro educativo lleva en espera desde hace más de cinco años, el ingeniero encargado Víctor Juan Martínez dice que la última fase no ha concluido por falta de pago. Ya aproximadamente estamos en los puntos finales, aproximadamente como un 85%. Eso solamente nos está faltando el último desembolso para culminar con la ejecución del proyecto. Si recibimos ese pago, eh, aproximadamente de mes a mes y medio estaríamos entregando Totalmente el proyecto para que los niños puedan estar aquí, eh, se pueda empezar a impartir la docencia. ¿El trazo que hemos tenido por pues, falta de desembolso? Claro. claro. Eh, aproximadamente va en 52 millones eh, en, total. en total, puede que se llegue a, a como a 60 al final. En cámara Yurel de Jesús, y NTN, Robinson Polanco.